Y a Mónica la recordamos siempre. Eh, por eso pusimos este equipo en nombre de Las Moni, en honor a ella. Eh, a ella le encantaba jugar al fútbol. Eh, siempre jugábamos todas juntas. Eh, mis hermanas, yo, otras chicas más que ahora no están en el equipo, pero eh, por eso le pusimos Las Moni en honor a ella. A ella le encantaba jugar al fútbol. Era era de fierro. Ella. Muy buena jugadora. En qué lugar jugaba? Ella jugaba eh, arriba. ¿Arriba, no? Sí, sí donde, el, la en donde la pusiera ella, ella sí. jugaba. No tenía problema. Así que siempre eh, eh, jugamos Todas nos iban a apoyar a nuestros papás, su mamá. Siempre estábamos todos acompañados. Y jugamos un montón de años juntas. Bien. ¿Y durante la pandemia sí. no jugaron? No, no, durante la pandemia yo. no sí. sí. Y ahora que volvieron decidieron ponerle... Sí, el equipo, el equipo sí. La bien. ¿Y ustedes por qué juegan al fútbol? Nos encanta. Nos <risa> encanta, no les gusta. <risa> ¿Y jugaron si, siempre o cuando, cuando empezaste a jugar vos? Yo, de chica. Jugué ¿Ah, de chica? Sí. En, ah, en un mira. equipo del club. Después empezamos con. ¿En qué club jugabas? En Obrero High. Y ustedes son amigas y primas me decía sí, ¿no? normal. Sí, nos conocemos de. De el papá y mamá eran amigos. ¿no? Su papá y su mamá. Ah, claro. Sí. Y nos criamos juntas, ¿no? se criaron juntas. Era un paredón, no había que pasarla, bueno, Sí, muy buena era. Muy buena persona. Y yo que tuve el honor de compartir con ella el estudio, eh, ella era alegre siempre, te hacía reír, era, era estar con y era, era estar riéndote, era así ella macana que nos mandaba. <risa> Pero éramos reunidas. Siempre estábamos. Y no peluquera era ella? Sí. Ah, sí. Ah, era peluquera sí. también. Era sí. repostera, no repostera toquilladora Sí. Era complicada Sí. Llena sí, no, no estaba peluquera. Ella ah, sí que la peluquera. Nos tenía no, todo Sí. ¿Sabes okay. el color que usaba cada una? Ah, mira. Esa también era peluquera. Ella.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 Es fuerte hablar ¿no? de. Claro. Sí sí, sí, sí. Pero bueno, es Pero bueno, importante hacer memoria, ¿no? Pues... Hacer memoria, que no, no olvidar, se olvide. No olvidar, y que sea justicia. ¿Eh? Principalmente que los responsables sí, estén bien, ¿no? Gutiérrez sí. y Storioni. que son los que no son nombrados. Bueno, vieron el otro día que fuimos a la audiencia sí. y no. Sí. Pero bueno, yo la, me parece bárbaro que hayan hecho esto, está buenísimo, gracias, chicas. Gracias. Una que sigan jugando, está buenísimo. ¿Sí? Honor y, a ella. ¿sí? sí. y que puedan eh, también hacerla presente. Y... Siempre está presente. Sí, en todo. Char toda, toda charla. Toda charla. Siempre. Siempre está presente.